Bienvenidos a 50 Plus, nuestro nuevo canal. Porque a nuestra edad también podemos. Vamos a la intro y les cuento absolutamente todo. Todos cometemos el terrible error de beber agua solo cuando tenemos sed. ¡No! Oh, tenemos que beber agua todo el tiempo La sed es un síntoma de que algo anda mal Es como un dolor de cabeza Es como cuando tienes mocos o cuando tienes fiebre Algo anda mal Por eso no tienes que esperar a tener sed para beber agua Solo bebe agua todo el tiempo ¿Ok? Todo el tiempo Resumiendo Piensen en el agua como si fuese una medicina Como si fuese un remedio que el médico se los recetó para prevenir enfermedades o para mejorar alguna que ya tengan preexistente Que espero que no tengan ninguna Pero el agua es eso, es un remedio, un santo remedio No esperes tener sed para beber agua, bebe agua todo el tiempo Agua, agua, y cuando digo agua, digo agua No digo Red Bull o Gatorade o gaseosas y mucho menos zumos que tienen muchísima azúcar No, agua, agua tiene mil beneficios, pero además ayuda a adelgazar y a entrar en forma que es de lo que se trata este canal. No importa qué dieta estés haciendo, si tomas al menos 2 litros verás que adelgazas mucho más rápido porque acelera el metabolismo. Y si te creas el hábito de beber agua, aparte de adelgazar más rápido, no recuperarás el peso jamás. No te voy a aburrir con la explicación química de este fenómeno, pero tiene que ver con el incremento del ATP que generan las mitocondrias de la célula. Hay muchos videos interesantísimos explicando todo sí. en YouTube que puedes ver y entender si te interesa. Y si no, solo bebe agua y verás cómo funciona y bajarás de peso con mucha más rapidez. Hay muchas fórmulas complicadas, pero la que yo adopté, la más simple es muy sencillo. si pesas 70 kilos te tomas 14 vasos de agua de 250 mililitros, si pesas 50 te tomas 10, o sea, divides tu peso por 10 y lo multiplicas por 2, fácil, ¿no? Yo he probado varios métodos para no olvidarme de beber agua, pero he fallado con todos ellos. El de poner gomitas en la botella para ir quitándola cada vez que te tomas una, no funciona. ¿Qué quieren que le diga? No funciona. Primero, que te olvidas igual porque no sabes dónde está la botella. Y segundo, que vas quitando las gomitas y luego, ¿dónde las has dejado? Al otro día no encuentras las gomitas por ningún lado. El de usar una aplicación que te recuerda que bebes agua y vas sumando lo que bebes. Tampoco funciona. Te avisa cuando estás en situaciones un poco incómodas que no puedes acceder a una botella de agua, lo dejas para después y después, después te olvidas, lógico. El método que yo he encontrado que me ha funcionado muy, muy, muy bien es el siguiente. Tengo 6 botellitas de 550 mililitros que me las lleno todas las mañanas cuando me levanto. Es lo primero que hago después de salir del baño. Mi ventaja es que instalé un filtro y un dispenser, entonces no tengo que depender de ir a comprar agua todo el tiempo. Es muy cómodo y te brinda el agua 100% saludable. Les dejo los links aquí abajo en la descripción caso alguno de ustedes se los quiera instalar. O si no, en Amazon venden unas jarritas con un filtro incorporado que los van cambiando a medida que lo vas usando que también es muy útil. Y si no, te hierves el agua del grifo y listo. Entonces viene mi hermanita y me pregunta, ¿y si bebo 3 litros de mate o de té es lo mismo? No, no es lo mismo y te explico por qué. Cuando bebes agua natural o fría, el cuerpo tiene que gastar calorías para llevarla a la temperatura corporal. Por eso es que ayuda a adelgazar, porque gasta más calorías bebiendo agua. El beber agua también gasta calorías, señores. Y si no te hago un desafío, pésate mañana por la mañana. Toma 3 litros de agua durante el día y vuélvete a pesar al otro día y me cuentas, ok? Déjame en los comentarios tu experiencia Pero volviendo al tema de las 6 botellitas es ponerlas en un lugar muy visible de la casa Que te topes con ellas muy a menudo En un lugar de paso y así indudablemente las ves y bebes y usa tu imaginación para hacer lo mismo en el trabajo, ya sea en una oficina, en un taller o en un hospital. Siempre habrá un lugar donde pases con más frecuencia y las veas. Para mí fue el único método que me funcionó. Inclusive las primeras dos me las bebo juntas por la mañana y luego me quedan cuatro para el resto del día porque lo mejor es parar de beber unas 4 horas antes de ir a dormir si no te darán muchísimas ganas de hacer pipí y te despertarás por la noche al principio irás al baño mucho más a menudo pero después de unas dos semanas tu vejiga se acostumbrará al nuevo ritmo de hidratación y sabrá controlar mejor las veces de ir al baño Creo que este vídeo está quedando un poquito largo y tengo más cosas para decirles al respecto del agua. Así que le voy a hacer una segunda parte de hidratación para contar también las ventajas extras que tiene de beber dos o más litros de agua por día. Así que ya sabes, si aún no te has suscrito, aquí, aquí, aquí, aquí. Y mírate la segunda parte que va a estar imperdible también lo dejo aquí dentro de la lista de los seis pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso. Nos vemos, chao chao.